Tardido en la distancia, se escucha el eco De la ciudad que murmura, sin parar, parar. Pues ya vino, está bien chido, tengo que camararse en la mañana. Sí. No, esto está, está acabado, está de huevo o Ahora sea. esta vez le pusimos este plastificado mate, o sea que le puede quedar agua y no le pasa nada Está brilloso como realzado, sin haber hecho realzado, porque se le puso un barniz ultravioleta eh, a registro. Y ya vieron que chido se ve como la textura de una piedra. Sí, río. Pues sí, sí, andes, piedra de río, y Pues sí, anda. Y, y, y río. el fondo de agua de, de la de cráneo la, de la con las calacas, uh -huh. Ya tiene un costado más firme. Sí. Y, la, y viene más caro y Erecti, y ¿Y, aparte erecto, erecto, Nada más te vio. Mira. <risa> ¿Qué tal amigos canarianos? ¿Cómo están? Tú que estás del otro lado, estamos aquí muy felices porque nos acaban de entregar... Por fin, por fin... Por fin. El nuevo disco por de cráneo. No es... Eh, un nuevo disco en cuanto a nuevas rolas. Simplemente es el primer disco de cráneo, nada más que ahora está remasterizado y remezclado. Y reempacar. Y exacto. Y rechido. El... ¿Y ¿no? Nueva barrita para nuestro hijo. Ah, así es, porque si es nuestro hijo. Este lo parimos eh, a través de la coña, sí. que es la, la que más sabe 30. El... Ya, ya, ya, ¿ya, ¿ya, ¿ya, ¿ya, ¿ya, ¿Se acuerdan? Cranon regaló dos los discos con la imagen anterior. Entonces ahora lo mejoramos, lo remezclamos, lo remasterizamos y mejoramos el empaque. Contra agua, eh, se rediseñó, eh, en fin, la neta es que quedó bien chido, niños, pero este ya no se va a regalar, pero sí va a tener un precio muy, muy de recuperación, la neta, ¿Sí? a lo que sí, costó, sí, sí. este, y bueno, es hasta contra agua, tampoco es para meterse a nadar o como este güey que luego los usa ahí para tallarse sus partes, no, cae la copa, claro claro sí este, en lo secas si no le pasa nada está bien plastificado y bueno, la otra es que pensamos regalar uno, pero con una pequeña condición, condición. bueno, queremos este, hacer una dinámica una para que alguien se lleve video. este disco antes que <risa> cualquier otra persona este, contigo que estás del otro lado, que siempre nos ves, que siempre nos apoyas está es bien fácil, ¿no? lo único que necesitamos es que hagas un video y pues nos digas qué onda con Cranium, qué te parece. Por qué que, te gusta, ah, si es porque eh, la Carlita enseña mucho, o si es porque la Toña se ve que está guanga, o porque la picorra está en algona, este, Es por eso. <risa> <risa> ¿Por, qué, ¿Por qué te gusta Cranium? Lo que queremos hacer es que pues nos dejen ahí un comentario chido que nos conmueva, que nos llegue, que, que nos emocione, que nos motive, ¿no? Que lo comparta. ¿eh? Que lo comparta y que lo comparta, el... comparta directamente de la página de Cranion. El que más nos conmueva y más comparta ese comentario desde la página de Cranion, pues se va a hacer acreedor de un disco un disco autografiado, remasterizado, remezclado y refilmado, porque vamos a filmar los cinco. Uh -huh. Hasta la carlaca se va a estar filmando, ya, ya acabó su Kinder la semana pasada. Ya lo <risa> ya, ya puede firmar. Ya se y ya no lo firmas con la huella. <risa> <risa> <risa> Entonces, pues creo que está fácil, ¿no? Está fácil, muy no sencillo. Ah, por, por el listo de la y me. Vamos, chicos. Entonces ya lo sabes. Esa es la manera en la que te puedes ganar. Un disco eh, de eh, Cranion autografiado La nueva versión de la disco nueva versión. Versión. Exactamente Y écheme ganas, écheme ganas ¿Dónde está la pluma? Vamos a firmarlo de una vez Con eso, ya sabes, visita www.cranion.com.mx Y de ahí, vas a tener noticias eh, Todo lo que estamos haciendo Para, para ti, y Las ligas, de todos con las las llegas, los conciertos Que por sí. cierto, vamos a estar a partir del día 2 vamos a llegar ah, a, a San sí. Luis Potosí, sí. amigos de San Luis Potosí. La próxima semana, 2 de mayo, llega a San Luis Potosí y vamos a estar a 4 y 5 en el Tangamanga Balloon Fest. No se lo vayan a perder, De amigos. hecho, el Tangamanga el primer día es en la tarde, ¿no? De 4 a 5. Uh -huh. Y el segundo día, domingo, vamos a estar a las 10. Ah, Por la mañana, exactamente. Por, Por la día. mañana porque creo que los paseos en globo y todo ese rollo empiezan desde las 7. Entonces desde las siete y todo, hay que comer, hay que chupar, hay para hay hay, hay, hay pa volar, hay ah, globos, sí. si, no llevan, <risa> si no llevan mota y va a haber globos para volar. <risa> <risa> <risa> de que vuelas, vuelas. <risa> y en la noche del sábado 4, en el rocabilly del centro. Y en el rocabilly como a las 9, 8, ¿no? Así que ya no hay pretexto para que, se va a estrenar la calita en consiguetito. <ríe> no hay pretexto para que <ríe> para que no nos vayan a ver ahí en San Luis. Dice que los... tocar en y ¿sí? <ríe> <ríe> <risa> <risa> para sacar fotos. <risa> <risa> <risa> va con la dinámica. <risa> <risa> es, que, es que la, la marcoña también, también, también va a enseñar a su muchachito así, su arroz. <risa> Entonces ya lo saben, apúntense para ganar este disco, escríbanos, compartan te lo puedes perder, vamos a estar por allá por San Luis en aquellas bonitas tierras ¿no? aprovechando ¿no? harto rock and roll te esperamos y pues sin más que decir, nos vemos en la que sigue este mal! ¡Cuídense bien! bien. y nos vemos en la que sigue ¡Ya! Yeah.